Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que reciben nuestros videos de formación a través del canal Santa Alianza de Religiosas y también aquellos hermanos nuestros que nos siguen en el canal Maranata. Hoy vamos a concluir la parte que nos faltaba del artículo tan importante. Del, eh, aparecido en el número de mayo de este año, de la revista Quiesa Viva, la obra del padre Luigi Villa, la cual humildemente yo pertenezco también. Y vamos a centrarnos hoy en la figura de Montini, el señor que tenemos aquí arriba, Pablo VI. Recordemos que a la muerte del Papa Pío XII, cuyo pontificado estuvo signado por amenazas de todo tipo provenientes de la alta masonería, tanto desde el campo político como desde adentro de la estructura jerárquica que ya estaba comprometida seriamente. Eh, a la muerte entonces del Papa Pío XII es electo como Papa de la Iglesia Católica el Cardenal Siri, que llegó a tomar el nombre de Gregorio XVII, pero que fue obligado a permanecer a un costado con amenazas gravísimas de exterminio de poblaciones católicas. e de incluso personalidades, altos cargos, obispos, arzobispos que se habían nombrado detrás de la cortina de hierro. A la muerte de Juan XXIII, fue el papa de transición, hasta que se pudiera elegir a Montini, que era el verdadero, el destinado por la alta masonería para cubrir el cargo, el sucesor de Pedro, fraudulentamente. Giambattista Montini era entonces el destinado para Helio. Y a la muerte, entonces, de Juan XXIII es electo, es obligado. Son obligados los cardenales allí presentes en el cónclave, son obligados a aceptar a Montini. Vamos a hablar, entonces, de esta figura tan terrible, Gian Battista Montini. Ordenado sacerdote, el 29 de mayo de 1920 continuó sus estudios en la Universidad Gregoriana y luego en la Academia de los Nobles Eclesiásticos, en la cual entabla una amistad estrechísima que continuó durante toda su vida con el siciliano Mariano Rampola del Tíndaro, sobrino-nieto de aquel cardenal Mariano Rampola que, según documentos encontrados en su mismo despacho, resultó ser el jefe del Ordo Templi Orientis, Oto, institución de los Illuminati de Baviera, que promueve la corrupción satánica en ambientes de alto nivel, como medio indispensable para obtener el control de las altas personalidades. Y recordemos que este nombre, los Illuminati de Baviera, ha sido cambiado posteriormente, al de Nuevo Rito Paládico Reformado es el, el nombre que tiene actualmente Nuevo Rito Paládico Reformado, o también en forma abreviada P. DUE, Propaganda DUE. Continuamos con el artículo. En 1923, Montini fue encargado por Pío XI del círculo universitario romano, de ocuparse de ese círculo universitario romano. Y en 1924 fue llamado a trabajar en la Secretaría de Estado. En octubre de 1925 fue nombrado asistente eclesiástico nacional de la Federación de Universitarios Católicos Italianos, la FUCI, Pero en 1926, la policía de Milán fichó a este Montini eh, como eh, miembro de eh, cierta organización desviada de las morales y las Buenas Costumbres. No voy a usar el nombre para que no salte el ningún este, aviso en YouTube y puedan dañar el video. El 12 de febrero de 1933, un sacerdote jesuita eh, tomó conocimiento de que en, de, en el apostolado que realizaba Montini en la Fuchi, la Federación de Universitarios Católicos Italianos, habían eh, cosas desconcertantes fue obligado a dimitir, porque en los archivos del Ministerio de Asuntos Internos italiano figura el caso de que este asistente eclesiástico nacional había sido sorprendido con personas del mismo sexo en los baños haciendo actos obscenos. Razón por la cual Montini fue expulsado de Italia sin poder volver durante tres años. Este era el señor Montini. Fue entonces a Inglaterra con sus estrechísimos amigos, Monseñor Rampora del Tíndaro, y allí conoce a otros personajes con la misma orientación, ellos. El 16 de diciembre de 1937 fue nombrado suplente segundo de la Secretaría de Estado a las órdenes del secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli, que no quiso nunca, ya hecho papa, Eugenio Pacelli no quiso nunca... Eh, hacerlo, elevarlo a la categoría de secretario de Estado. Quedó como prosecretario. Fíjense ustedes el juego de poderes que ya había en, esa, en ese momento, que este, un Papa Pío XII poco pudo hacer con personajes de esta calaña. Estallada la Segunda Guerra Mundial... Montini organizó el servicio de búsqueda de informaciones para los prisioneros de, cada, de todos los países y la comisión para la asistencia, que luego se llamará Pontificia Comisión de Asistencia. Durante la guerra, Montini, sacerdote diplomático durante el día e intrigante durante las noches, Tendrá estrechísimas relaciones con personal de la inteligencia británica y soviético, con personal de los servicios de inteligencia militares del Office of Strategic Service, la OSS, que es el organismo precursor de la CIA. En enero de 1943, Montini pierde al padre y en mayo de ese mismo año a la madre, a la cual le dedica una composición, una, en la tumba de la madre, hay un, un trabajo que realizó el mismo Montini, una composición simbólico masónica que expresa la terrible realidad de la marca de la bestia, que estaba implicando que él era el predestinado como jefe de la orden de los Illuminati de Baviera, o del nuevo rito paládico reformado, y al mismo tiempo, patriarca del mundo o antipapa. Los símbolos ocultos en la tumba de su madre ocultan, velan, la divinización de las tres triples trinidades de la marca de la bestia. Verán ustedes en el número de quiesa viva, están coloreados las zonas de este grabado, un triángulo verde con los tres lados que simboliza la divinización de la materia, la estrella de cinco puntas en color rojo, una estrella de seis puntas en color negro y un punto central que simboliza la divinización de la naturaleza y del hombre. Ah, verán ustedes también un triángulo invertido en color oro que simboliza la divinización de las tres bestias del anticristo, Satanás, el emperador del mundo y el patriarca del mundo. El emperador del mundo, recuerden que es el jefe máximo de este nuevo rito paládico reformado que impera sobre todas las logias. Y el patriarca del mundo es justamente la figura que ocupa al Estar eh, usurpando la sede de Pedro. Son los tres títulos. El anticristo está conformado por los tres, por estas tres realidades: Satanás, el emperador del mundo y el patriarca del mundo. Esta triple trinidad masónica que está impresa en esa tumba de Judith Algisi, la madre de Pablo VI es el secreto más profundo y celosamente custodiado por los superiores desconocidos de la masonería y que es transmitido solamente a quien ha sido predestinado a alcanzar el vértice de la masonería mundial. El significado esotérico de toda esta composición es el rechazo de la redención de Cristo en la cruz y la sustitución de esta redención la verdadera, por la pseudo-redención satánico masónica que Pablo VI expresó incluso portando el mismo el efod de, de Caifás, el símbolo de la negación de la divinidad de Cristo. ¿Cuántas veces? Hay montones de fotografías en, en, en diversas ceremonias públicas en donde aparece Montini llevando el efod. Terrible. Otro punto que toca el artículo es la, eh, la, la, la la actividad de Montini contra el Japón. ¿Cómo se desempeñó? El 17 de enero de 1945, el representante diplomático del Japón en la Santa Sede, eh, quiso ver al secretario de Estado Vaticano, al prosecretario de Estado Vaticano, porque deseaban que el Papa fuera mediador entre ellos y los aliados, al lo cual Montini se negó rotundamente de hacer esta, eh, esta, este encargo, presentar este encargo ante el Papa, Pío XII, eh, lo, dejó esto eh, obstaculizado. En marzo de 1945, sin embargo, el Japón comunicó su in, eh, rendición incondicionada a los Estados Unidos, los cuales, ignorando esto, porque la administración de Roosevelt quería prolongar la guerra, con el objetivo de desarrollar y usar la bomba atómica sobre dos ciudades en las cuales vivían la casi totalidad de los católicos de Japón. Entonces fue desestimado este, esta rendición de Japón. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue lanzada y explotó sobre Hiroshima, reduciéndola a una planicie árida, un desierto. Luego, fue lanzada sobre Nagasaki, que era la ciudad más católica de Japón, en los cuales los católicos eran mayoría. El destino, pues esas eran advertencias que se lanzaban contra la misma iglesia católica, ¿eh? Cuidado. La actuación de Montini con respecto al comunismo. Hay un artículo, van a ver mencionado en este, en, en, en este artículo de Quiesa Viva, menciona otro artículo escrito por el abogado Salvador Macca, expresidente del tribunal de Brescia, titulado Los Montini ayudaron al terrorista comunista Speciale a asesinar a la gente con bombas. Leonardo Speciale era un, un este, activísimo comunista que había sido condenado por delitos graves, por homicidios eh, y que eh, estaba en la cárcel de Francia, huye de allí y vuelve a Italia estableciéndose en Brescia, donde arma un, una especie de eh, organización, pequeña organización, con otros dos guerrilleros, Ítalo Nicoletto y e Luigi Witti. La sede de sus eh, de su actividad la tenía este Leonardo Speziale, nada menos que en la casa de la familia Montini. Él mismo cuenta cómo le ofrecieron amplia hospitalidad. Los Montini sabían que yo era uno de los que ponían las bombas en los cuarteles de los nazifascistas. Él mismo dice que las confeccionaba en una de las salas de la casa. Así que estaban plenamente de acuerdo. La familia Montini apoyaba todo esto. Vamos a saltear algunas partes porque lo verán ustedes mejor en el, en el artículo. Oh, otra cosa importantísima fue la eh, el trabajo sin descanso de Montini y su mano derecha... Loris Capovilla en eh, la apertura hacia la izquierda en Italia. En todo ese movimiento hacia la izquierda eran impulsados por Montini y Loris Capovilla. La expulsión de Gian Battista Montini de la Secretaría de Estado el primero de noviembre de 1954 con la prohibición de que fuera hecho cardenal en adelante. Fue un durísimo golpe para Montini mismo y para la alta masonería. En 1955, a comienzos de 1955, comenzaron los contactos epistolares y personales entre Montini y Monseñor Roncalli, que era la única vía posible para poder él, Montini, tomar en un futuro la cátedra de Pedro. Había que llevar primero al solio pontificio a Roncalli para resolver el problema del cardenalato prohibido a Montini. Y eso es lo que sucedió. Una vez electo a Roncalli, lo primero que hace es elevar al cardenalato a Montín y abrirle así la puerta para la siguiente, para el siguiente cónclave en que debía él ser elegido como sucesor fraudulento de Pedro. Y comenta el artículo que el padre Vila decía lo siguiente. Se sabía en el santo oficio, que Pío XII fue, eh, le fue adelantada la hora de su partida por dos razones, porque si hubiera vivido todavía un año y medio, el plan de la masonería de poner como jefe de la iglesia a uno de sus hombres, a Montini, hubiera naufragado. En 1960, de haber vivido Pío XII, él hubiera publicado el tercer secreto de Fátima, que contenía esta frase, Satanás alcanzará a introducirse en la cumbre de la iglesia. Además, la masonería no habría podido imponer a Roncalli como su papa de transición, porque Roncalli ya estaba enfermo de cáncer tenía solamente cinco años de vida, y esto se hubiese sabido. En la partida acelerada del Papa Pío XII, estaba involucrado, por supuesto, su médico personal, Ricardo galeazzi Amigo íntimo de un tal Marqués Hugo Montaña, que era un personaje eh, ter terrible, organizador de escándalos y misas negras, y bueno, todos los que suelen hacer en esos círculos. De hecho, apenas muerto el Papa Pío XII, Galeazzo Lisi, Galeazzi Lisi, fue echado de los sacros palacios. Echado, nada más. Así que fíjense ustedes cómo eh, estaba ya toda la, la, la estructura tomada, infestada por estos personajes, lo cual hacía los movimientos de los católicos que todavía estaban allí, eh, hacía casi imposible. Y esta es la razón de lo que estamos viviendo ahora, el haber sido realmente tomado la cumbre de la iglesia, de la jerarquía, y luego toda la estructura en todos los países, tomando todos los institutos de enseñanza católicos. Bueno, y así estamos. Pero es importante este artículo porque hace un excelente resumen de lo sucedido. Así que los dejamos, los, les encarecemos la lectura del artículo completo, lo pueden encontrar en la, en la web de quiesaviva.com y recuerden que pueden abonarse allí e incluso pedir los números anteriores, de otros años. Está todo el registro de todo lo publicado por Quiesa Viva. el trabajo de denuncia del padre Luis Vila a lo largo de todos los años, hasta el último día hasta su muerte. Dejamos entonces aquí con este, con este importantísimo artículo y sigamos rezando y haciendo penitencia, como decía el Padre Vila, humanamente hablando no podemos hacer nada, pero sí podemos y debemos con nuestra oración, sacrificio y nuestro apostolado hacer conocer la verdad, podemos obligar, entre comillas, al Señor a intervenir. Que el Señor nos bendiga a todos.